qué relajo esta weá, parece una terapia Subiste después, después? llegaste igual weá ¿Por qué no nos subimos ahí hey, weón? la cacha de la media fila? Vamos para allá weá, está vacío Ya Borja, vamos a hacer un experimento uf ya, a ver En un minuto En un minuto ¿Tu nombre? Borja Garcego de ¿Tu edad? 27 años ¿Por qué te sumaste a Patreon? ¿Por qué me subí a Patreon? Porque, a ver, creo mucho en el proyecto Siempre miré todos los videos, siempre estuve como muy atento a, al canal Y dije que era ahora como de... De llegar a un nuevo nivel. Aparte, siempre me motivó conocer a toda la gente patrio, en la buena onda, la simpatía. Y una rica, se ha formado una rica comunidad desde que entró. que <risa> démosle cabrón! ¿Llegaré? Uh uh, ¡Uh! ¡Uh! ¡Arena! ¡Uh! ¡Arena con todo! Uh, uh, uh. ¡Ja, ja, Para acá, para acá, pa acá. ¡Cuán esta fileta esta va! <risas> oh la parte acuática, vamos muy rápido. Arriba de. Por aquí era. Y hay unos saltos grandes, creo. Es largo pero no tanto ¿Tu nombre? Mi nombre es Vicente Babestrelo, Tengo 15 años y estamos con los cadros subiendo a Renegado ¿Por qué, por qué te o sea, hiciste Patreon? Porque vimos toda, vi la buena onda que había y, y quise cachar para que mi papá también empezara a andar un poco más eh. se levantara de, de la cama y del sillón y del trabajo y haga algo distinto. En eh, familia, el papá bicho está, está allá abajo. <risa> Ahora mismo está descansando <risa> un rato, pero está andando en bici con todo. Renegados para conocerla. Oh, ¡La pista rápida, Juan! Uh -huh. yeah. ¿Para dónde? ¿Para la izquierda, yo creo que yo creo para la izquierda, no es tira para el bike park, ¿no? ¡Oh! La arena, ¿cómo está? ¡Oh, esta no! ¡Oh, no sabía que iba a bajar por acá! ¡Uy! donde ¿Dónde vamos? Repecho, fondo. El medio repecho, con... Dale. ¡Yo! ¡Bye! Juan, ahí bicho. <ríe> Muy bien. Uh -huh. Barro. Oh, <ríe> ciego. Atento bicho cortito Mario, un minuto, tu nombre? Mario José Ibarra Tapia. ¿Tu edad? 23 años. ¿Por qué estás en Patreon? Porque comencé no por la bicicleta, más que nada, para integrarse a la comunidad. Eso me despertó la atención. Que fueran hartos, motivados a andar en bicicleta, sin importar la edad, la bicicleta, el nivel. Desde niños hasta niños Hasta Y puta eso más que nada. Sí. Fue una muy buena decisión. No hay no regrets. no regrets. No hay arrepentimiento. Ahora nos vamos para el otro lado. <ríe> uh, ¡Oh! oh la vista rica rica Juan ¡Oh! la vista buena, uh. vale. <ríe> bueno, buena. <ríe> ¡Meseta! ¡Meseta! buena chiquillo! Oh. Dime que tengo... Sí, tengo protector. Vamos uh -huh. oh, bien. Vamos oh, wow, Mario. queríamos llegar. ¡Uh! Yo tenía un protector acá, lo prometo. Voló. Ando bruto, pobre bicicleta, me le dado como caja. Rey William, nombre. William Seymour, para ustedes. Edad. Eh, 33. Y la pregunta, ¿por qué te metiste a Patreon? ¿Por qué me metí a Patreon? Puta, porque faltaba un grupo más, más grande, buena onda y, y menos competitivo. ¿Cachai? Porque la en los grupos competitivos siempre están las sacas de chucha. Entonces, la presión. Con, claro, entonces en un grupo más tranqui, como que hay más relajado y es otra dinámica porque de repente te toca ir adelante apurado y de repente te toca ir atrás y vais relajado la tuya, weando. Entonces yo, yo encuentro que así se aprende más, creo. Lo disfrutáis sí. y, y vais aprendiendo de detallitos sí. en el camino. Sí, buena onda y aparte, puta, con los cabros, terrible buena onda. Siempre. Ayer lo pasamos malito. Sí. Mario Inostrosa, de Negrete. ¿Edad? 35. ¿Por qué estás en Patreon? Porque me interesó mucho el proyecto, la verdad. Eh, me, gusta, me gustan los videos y me gusta también poder tener, de repente, un poquito antes, las primicias. Ah, el contenido, las primicias. Sí, la copucha. Pero sobre todo, Germán, poder de repente contactarse contigo, pedirte algún, algún consejo. Todos necesitamos aprender siempre, No lo sabemos todo. ¡Yay! Yeah. Eso no sé si fue a propósito, pero. Uh. ¿Cómo están los cabros? Uh. Sí, lo bicho. Tu nombre? Nooo, que <risa> Tu edad? 30. ¿Por qué te metiste a Patreon? Porque quería andar en bici, detonado. Jugando ah, <risa> con todo. Kashima. Es todo por el Kashima. Todo por el Kashima. <risa> ¿Estás ante Bien, Todo no, por ni <risa> Oh, oh, oh, oh, casi, oh. todo bien, oh. va con ella? Sí. Ya, bacán. ¡Uy! Wow. <risa> vi allá y no vi la curva Esta bicicleta te deja pedalear donde no debería ir por pedalear ¿Están bien? ¡Bacán! ¿Tu nombre? Andrés ¡Ah, tu shit! Ah, sí, con voz FM ah. 40 años ¿Con voz FM? <risa> con voz FM <risa> ¿Y por qué te sumaste a Patreon? Porque me di un plazo de dos años para andar más rápido que tú Ah, ah ¡No, mentira! Quería <risa> Una... volver, quería salir man, de la casa y andar en bici. Man. Lo mejor. Oh. Ho -ho -ho. Oh, tao với sao vậy Oh, la repetición la baja anterior la GoPro no la grabó abierto, abierto uh. ¡Qué grande Andrés no, oh, zapateo, zapateo oh. ¿Tuvo más fluida que la otra? Bacán Andrés, tu nombre. ¿Tiene, tiene, tenemos un minuto. Tu nombre Andrés Alfaro. Tu edad 14. ¿Por qué te metiste en Patreon? Porque estoy motivado con el deporte y me gustan tus videos. Y aparte, en la raja, pasarla en el cerro y convivir con las personas. ¿Qué te han parecido los chiquillos? La raja. Primera salida del Andrés esta. Primera es que conoce a Chillán, primera que conoce a los chiquillos. Y a Germán. Eh... <risa> oh, oh, oh. Me tomo la rueda en el foto. Marce, un minuto. Nombre. Marcelo. Ole. Eh, edad. 18. ¿Por qué te metiste a Patreon? Para salir con los cabros, pasarla bien, puede haber un rato. Motivarse a unirse al grupo. Sí. Todos so, bienvenidos. Mata <risa> la rata. ¡Wiiii! ¡Wiiiiii! ¡Bien, weón! Estoy, estoy doblando más. <risa> Autofelicitación para mí. el viento, sabía, vi la bandera y dije, no, go wey, dale bicho, hola. marito hola <risa> <risa> están piedras, güey uuuh eso va dejo oh Mario, güey ¿Quién quiere? Oh. ¡Hombre! no, tranqui, dale a tu ritmo, wow. Va bien. ¡Uh! Oh, bye bicho oh, la cantidad de polvo. Uh. ¡Piloteando, piloteando! Uh. Buena, Daniel. <laughs> oh, Ahahaha yeah. Ha, <laughs> ha, <laughs> Buena bajada, weón. Qué rico, güey. Está en un trance. Con esa banderita leteando, no me la tiro, ni. Más langosto que es. No, Dios, gracias, mi amigo. Y a los niños, cuando quieran. Oh. no sabemos las líneas bien. Aún me he pero... Uh. <risa> <risa> Hoy día ya estamos más cansados pero esto está muy bueno, bueno. ¡Oh! ¡Wow! ¡Tranco! Por ahí sí lo loco los cabros hay viento para la meseta ojalá que no no sé si hay viento parece que no oh. ah, no me gusta ese salto no me logra gustar ¿Qué pasó? ¿Quieren hacer bosque? Bosque. Ya, bosque. Bosque, y si no hay fila en este andarivel volvemos de nuevo y hacemos bosque de nuevo. Y después si no hay fila volvemos de nuevo y hacemos refugio. Y después si no hay fila. Subimos de nuevo y nos vamos a la Garganta del Diablo. Eh, suena un buen plan. Y el asado, y la piscina, y todo lo que tú quieras. No, no todo, no todo.